A pedir responsabilidad es racista Pedir igualdad machista Criticar su mímica, ser alguien que antepone su punto de vista Libertad de expresión según quien, sino fascista En ese caso que me da la maldita posibilidad de gritar Quiero ser igual ante el tribunal Y no, que lo contrario se permita Pero hablar de eso se calla y se evita, La deuda se disparará Y dice el Estado que el rico lo pagará Que historia más bonita, más fiscalidad Toca pagar el precio de sus mentiras Ya nos estamos cansando de lo que nos están contando, por eso estoy aquí explicándolo, lo que muchos piensan, pero nadie está rapeando y claro que no sirve como dicen que le pasen, pero su líder no quiere arte, solo rimen para que no rimen de sus deslices, máscaras de falsa voluntad me deprimen, cientos de progres pensamientos imprimen y cuando algo va en contra de vuestra voluntad simplemente se suprime. El dinero solo es malo, las manos equivocadas. Lo siento si prefiero al que lo gana, al que roba capa y espada. Sé que una donación solamente es publicidad barata, pero no aceptarlos, es que se vea de lejos toda vuestra fachada. De veras, querrán que me muera por debatir su verdad, aunque solo les duela. Nos quieren quitar la sanidad, quieren que se mueran, ya violar. Calidad que tiene la sala de espera, que va, que va, nada os frena, llevamos dos cadenas Y el progreso no es eso, pero lo que prefieran, tú, confía a los de arriba, las pensiones que quieras A ver qué excusa te dan cuando no salgan las cuentas no.